Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ey, yo, ya, wow, sigo buscando algún lugar, wow, estoy solo, solo a caminar, yo, pero, pero a pesar de eso, de eso, no viene a molestar, yo sigo aquí que piezas, ey, dígame que yo progreso, wow, ya, siempre contra el viento, ey, ey, yo no lo lamento, pero a pesar de eso, sigo contra el viento Wow, ya yeah. sé que estoy roto, hey, pero sigo caminando hoy Busco el viento, yo sí sé que yo soy nena, tranquiliza Espérame un poco más, guau, wow. espérame un poquito más, guau, wow. No me va a moltar, ya, yeah. quizás quería puro, puro fumar Quizás quería puro, puro relajarme, dejar de pensar En este mundo lleno de caretas que no te dejan hablar Hey, solamente quieren el puro uroku cha cha cha puro cha, cha, cha por tu cara puro cha, cha, cha, cha por no dejarte de pensar hey, nacho estáis mal las hey, nacho de hey, no cosas pensan mucho, pensan mucho hacer mal puede ser verdad, yo no me deja pensar pero puede ser que ya si sí, de verdad la quiero, la quiero ya no puedo dejar pensar si te deseo porque de verdad te amo ya no quiero mirar para. atrás hey pero no me complica la verdad Yo me intento estar tu careta Uh, ay, bye Comienzo a pensar, sal, sal El tiempo pasa, pasa, pasa y yo volaba acá, acá Pero no molesta nada, queremos no activar nomás El tiempo pasa y pasa, nadie lo puede frenar Intento grabar, uh, me deslizo, wow, nos deslizo, wow no vemos la la morgue, nos quedamos digamos Dígame que pasa yo soy nada, tal quizás no dure mucho, ¿qué pasa? y <tose> tu mentalidad, dos, tres, yo sé Ey, díganme que corto el viento, yo sí voy Voy, voy, voy, como avión, wow, wow, wow Díganme que son, ey, Pero... yo ah ah ya